más de esta energía maravillosa que se deja sentir en nuestro espacio cada noche. Eh, de verdad, compartimos todas estas bendiciones con ese público maravilloso que nos eh, gratifica cada noche con esa audiencia magnífica. Así que gracias al universo, a Dios, a la Madre Cósmica que nos permite conectar con todo ese público hoy, mañana y siempre. Saben ustedes que a través de los años, 13 años ininterrumpidos en la televisión, hemos liderado en lo que respecta a la astrología y la numerología a nivel nacional con más y más aciertos. Esta noche no será la excepción, así que prepárense porque mañana miércoles 4 del mes de septiembre, ¿verdad? Miércoles 4, tenemos números que van ciertamente a dar muchas sorpresas, como son el número 13, el número 13, el número 12 está muy bueno, está excelentemente bueno y otro número más que viene con grandes sorpresas es el número 25 que está en puerta. Recuerden seguir nuestras redes a Neuri, la revista HD, donde vamos a publicar otros números y no se muevan de sus asientos porque más adelante venimos, venimos con nuestro horóscopo estelar y las cartas del tarot que tienen una respuesta a todas tus preguntas. No se muevan de sus asientos que esto apenas comienza.